En el sprint final se vio el duelo entre el italiano Elia Viviani y el colombiano Fernando Gaviria que, sobre la línea, mostró vencedor a Viviani. Sin embargo, los jueces sentenciaron algo diferente. Cuando estaba por cerrarse la etapa, Viviani cerró al ciclista del Trek, Matteo Moschetti, por lo que fue descalificado. Por ende, Gaviria se adjudicó la victoria primera en esta carrera. Con la de hoy, Fernando suma 38 victorias en su carrera profesional, una más que Nairo Quintana que ya fue campeón del Giro de Italia.